Hola, bienvenido a la conferencia Zero Project eh, Latinoamérica 2021. Junto en esta ocasión desarrollaremos la sesión eh, llamada Creando Empleo Inclusivo. Mi nombre es Juan Carlos Carreño, soy gerente de personas de BF Alimentos, una empresa eh, de alimentos de Chile. Y eh, estoy muy agradecido a Ciro Project por la invitación y la oportunidad de compartir un momento de, para hablar de inclusión y habla, hablar de buenas prácticas en inclusión. Eh, me ha correspondido ser el, el moderador de esta sesión y eh, tendremos la oportunidad de conocer tres proyectos muy interesantes. Eh, tendremos eh, expositores eh, desde Austria, desde Singapur y también desde Chile. Mientras nuestros expositores se preparan para eh, conocer esta, eh, estos lindos proyectos y estas grandes buenas prácticas, eh, voy a contarles cuál ha sido nuestra experiencia en términos de eh, cultura inclusiva, que es nuestro trabajo hoy día en nuestra empresa PF Alimentos. Eh, primero contarles que eh, PF Alimentos es una empresa eh, que está en Chile, eh, su casa matriz en, en Talca, 250 kilómetros desde la capital Santiago, hacia el sur, eh, y aquí pueden ver el complejo industrial, uno de los complejos industriales. Eh, en términos generales, nuestra empresa se dedica a eh, producir alimentos, y eh, tenemos hoy en el mercado ocho marcas, ¿no es cierto? PF siendo nuestra marca más conocida, eh, y eh, productos, ¿no es cierto?, que van desde la cecina, pizza, ¿no es cierto?, eh, lácteos eh, y otros productos. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo nace eh, eh, formalmente en PF Alimentos nuestro trabajo con inclusión? Eh, en general, eh, a, a partir del año 2017, cuando, cuando aparece, ¿no cierto?, en Chile esta ley 21.015, que es de inclusión laboral, se formalizan prácticas y buenas prácticas que ya venían ocurriendo en nuestra empresa desde bastantes años. Eh, tenemos personas con, eh, con alguna discapacidad desde más de 20 años, ¿no es cierto? Personas que han estado incorporadas a la empresa, ¿no es cierto?, sin tener un trabajo formal en torno a este tema. Eh, a partir de la ley 21.015, que en Chile, ¿no es cierto?, nos pide tener un 1% de la dotación, eh, deben ser personas con discapacidad... Eh, en poco tiempo, eh, nosotros llegamos, ¿no es cierto?, a tener un 1,6% bajo nuestro eslogan PF somos todos, ¿no es cierto?, hablemos de inclusión. Hoy día, ¿no es cierto?, 52 personas de 3.231, que fue la dotación del año 2020, son personas con inclusión y está creciendo. A partir de esto, nuestra empresa ha tenido algunos reconocimientos en Chile, ¿no es cierto?, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ...por el, el trabajo que se ha hecho, dado que el cumplimiento de la ley ha sido aún un bajo. La, eh, ¿Cómo parte nuestra estrategia para enfrentar este tema de, de la inclusión e ir incorporando ¿no es cierto? a personas con discapacidad a nuestra empresa? Primero fue eh, la mirada hacia adentro. Eh, esa mirada hacia adentro fue a tratar de conocer qué pasaba con nuestra gente, cuánta gente tenía discapacidad al interior y poder, ¿no es cierto?, acompañarla y eh, sobre todo estar junto a sus temores, ¿no es cierto?, porque la gente con discapacidad normalmente presenta grandes temores. En la, ese trabajo fue muy eh, provechoso y logramos, ¿no es cierto?, con eso ya cumplir el 1%, pero con eso podíamos quedarnos tranquilos, ¿no es cierto?, porque cumplíamos una ley, pero no era nuestro tema, nuestra, nuestra preocupación era avanzar, en torno a poder tener, ¿no es cierto?, eh, o realmente un trabajo en inclusión. Y ahí vino, ¿no es cierto?, ya la mirada hacia afuera e incorporar nuevas personas. Hoy día el 5% de la gente con discapacidad se ha incorporado posterior, ¿no es cierto?, al cumplimiento de esta ley y el 95% sigue siendo personas al interior de nuestra empresa. Aquí un, un hecho que es muy relevante para nosotros y la estrategia fue que las personas que estaban eh, al interior, ¿no es cierto?, eran queridas, eran conocidas y sabíamos cuál era su aporte, y eso permitió, ¿no es cierto?, ser mucho más sensible a las personas para aceptar nuevas nueva, eh, personas con discapacidad pero este trabajo no se hace solo en Chile, ¿no es cierto?, obviamente nos asesoramos con el, con el Servicio Nacional de la Discapacidad, somos parte de un gran programa, ¿no es cierto?, que eh, eh, se realizó en Colombia hace años atrás, ¿no es cierto?, hoy día en Chile, Pacto de Productividad, ¿no es cierto?, que en Chile lo lidera Fundación Descúbreme, y eh, también, ¿no es cierto?, el Banco Interamericano de Desarrollo. Somos parte de REIN, la red de empresas inclusivas, ¿no es cierto?, de la, de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile, y por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos aprendiendo y estamos compartiendo también experiencia con ellos ¿Cuál es nuestro gran desafío que nos hemos planteado entre este año 2021-2024? Es crear una cultura inclusiva. La, lo que hemos hecho, y aquello que no, no han reconocido, ¿no es cierto?, que hemos podido avanzar, eh, aún sabiendo... ...que tenemos un gran camino por recorrer, es crear una cultura inclusiva, y lo que nos hemos propuesto, ¿no es cierto?, es contar con... Eh, ...primero contar con el apoyo de nuestro directorio, el directorio de nuestra empresa, así, ¿no es cierto?, se le presentó un proyecto 2021-2024 que implicaba, ¿no es cierto?, capacitar a nuestro equipo, sensibilizar a nuestra gente al interior de la empresa, que es una empresa con presencia nacional, ¿no es cierto?, eh, y eh, que está erradicada en regiones, en, en cerca de, de la capital, como decía, pero con presencia nacional. Crear una política, ¿no es cierto?, y responsabilidad asociada a la inclusión, que es nuestra, nuestra tarea, en lo que estamos trabajando, ampliar nuestras redes, ¿no es cierto?, con organismos públicos, universidades, y sobre todo un pilar muy importante para nosotros, que es la familia. La familia de nuestra gente, ¿no es cierto?, que tiene discapacidad, porque al interior de esa familia también existen algunos, algunos hijos, ¿no es cierto?, o familiares con discapacidad, con los cuales podemos conectar, ¿no es cierto?, y hacer más cercano este trabajo. Eh, el aumento, ¿no es cierto?, aumentar el, los nuevos contratos de personas con discapacidad, ir incorporando paulatinamente, ¿no es cierto?, más personas con discapacidad, pero que en un trabajo que sea inclusivo y que sea digno, ¿no es cierto?, a las personas que se incorporan. Y finalmente, la medición de la cultura, ¿no es cierto?, inclusiva. Esta medición de la cultura para nosotros es una gran tarea y estamos desarrollando instrumentos, ¿no es cierto?, que nos permitan medir cómo avanzamos en el trabajo que nos hemos propuesto. Eh, nuestro trabajo, eh, ¿no es cierto?, ha estado basado en cómo queremos crear estos empleos. ¿Los queremos crear desde la discapacidad o lo queremos crear desde la capacidad? Normalmente, cuando hablamos de la discapacidad, ¿no es cierto?, tendemos a mirar a una persona, eh, que, que eh, eh, a menos cavar a una persona, más que a potenciar, ¿no es cierto?, lo que puede ser su aporte, eh, a, a, la, a la empresa. Por lo tanto, nuestro desafío, ¿no es cierto?, es mirar la capacidad de las personas y no la discapacidad y eso nos ha permitido, ¿no es cierto?, tener la oportunidad de, de, de eh, compartir con ellos, ¿no es cierto?, grandes experiencias. Como por ejemplo, la que aquí expongo, que es de un trabajador que no, no hemos puesto su nombre, hemos puesto solo sus iniciales JLM, ¿no es cierto?, que es un trabajador que hace algún tiempo se presentó en mi oficina, ¿no es cierto?, para buscar un acuerdo y poder retirarse la empresa porque su discapacidad no le permitía no le permitía trabajar, era una discapacidad desconocida, ¿no es cierto?, para la institución, y eh, lo, lo conocimos en ese momento, le dimos la oportunidad de desarrollarse, de reubicarlo, ¿no es cierto?, y una persona joven de 35 años no podía quedarse sin trabajo, debiendo, ¿no es cierto?, alimentar una familia. Por lo tanto, le dimos la oportunidad de, eh, de reubicarse, y en la primera oportunidad no resultó su trabajo, y en la segunda oportunidad... Ha sido todo un éxito. Él nos dice, y me siento importante, eh, ser, siendo un aporte permanente, y eso me hace pensar que soy un, un eslabón dentro del equipo. Mi trabajo me gusta y lo voy a cuidar. Creo que esta es la lámina más importante de, la, de mi presentación, porque este es el resultado de, del trabajo que, que hemos hecho. Solo un ejemplo. Finalmente, decirle que el objetivo final de nuestro proyecto es crear cultura, y para crear cultura, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro que este es un trabajo permanente, un trabajo largo y un trabajo de todo. Un trabajo en el cual estamos empeñados, ¿no es cierto?, porque las buenas prácticas no deben ser pasajeras, las buenas prácticas deben, deben quedar. Eso, desde lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, es, es, la, es el tiempo de escuchar la experiencia de nuestro de nuestros expositores, y me gustaría eh, partir, ¿no es cierto?, con, con el primer expositor, Thomas de eh, Genastim Innovator Learning, que es eh, el fundador, él es fundador de esta empresa, cuenta con 25 años de experiencia como ejecutivo internacional en importantes empresas multinacionales, en Europa, Asia, Austria, Nueva Zelanda. Su principal campo de trabajo es el e-learning, con clientes en más de 10 países que son, eh, en su mayoría, ¿no es cierto?, multinacionales e instituciones gubernamentales. En el caso de Thomas, ¿no es cierto?, hay un proyecto interesante creando un ecosistema, ¿no es cierto?, en el empleo virtual, mediante el cual las personas con discapacidad pueden trabajar de manera eficiente en sus hogares. Le damos eh, el, el pase, ¿no es cierto?, a Thomas. Bienvenido, Thomas, y esperamos escuchar tu eh, interesante presentación. Tenemos más de 100 personas en nuestra nómina trabajando desde la seguridad, comodidad y conveniencia en sus hogares en más de 10 países alrededor Están repartidas en todos los rincones de Filipinas y Malasia y tenemos personas en otros países, también en Asia, en África, en Europa y más allá. Y en está registrada en Singapur y Malasia, pero no tenemos oficinas ahí y no tenemos oficinas que en todo el mundo nos gusta decir anywhere, anywhere. que no estamos en ningún lugar y a la About vez en todas partes. Más o menos la nuestros ingresos son de Singapur, donde trabajamos Most para cuatro ministerios del gobierno. Y hoy día nuestros clientes son empresas multinacionales, instituciones académicas y el gobierno. Tenemos clientes y estudiantes de todo el mundo. Por causa de cómo operamos, hemos tenido la capacidad de apoyar a nuestros clientes 24 horas al día, 7 días a la semana, sin contratiempos. Y esto es independiente de la epidemia, de la, pandemia, de la pandemia, de tifones, huracanes, inundaciones, terremotos y otro tipo de desastres naturales humanos. Hemos estado operando de esta forma desde el año 2008. En primer lugar, apalancando la tecnología, utilizando un amplio rango de plataformas de colaboración, incluyendo software que nos permite monitorizar a los trabajadores. Nuestra oficina, o más bien nuestro trabajo, con los socios. Y lo tercero, lo más importante para nosotros es la cultura. Es obvio que cómo manejemos a los talentos y los equipos de los es de manera muy única y esto nos requiere que los líderes se concentren en los resultados por parte de los miembros que trabajan de manera remota y para las personas esta conveniencia y flexibilidad nos entrega una integración entre la vida profesional y personal, que la preferimos ante el peligro y eso significa que podemos ajustar. El trabajo sí, y la vida personal para que, este que encajen en bien. Tenemos un sistema que ha ganado premios labios, conectando a empleados de diferentes departamentos de personal, personal. Incluso tenemos y eventos, y incluso eventos como Ginesh, competencias. Ejemplos que tenemos también. Global, también una red, un equipo de personas que trabajan de manera remota apoyando a los clientes de todo el mundo. Y todo horario, nuestro negocio se trata de aprender en línea y de entregar apoyo en línea. En poco, por supuesto, no todas, todas las empresas pueden trabajar de designado. esta no. manera, pero muchas sí. Y hay beneficios añadidos para hacer estas cosas, que incluyen bajos costos, más resiliencia y mejor continuidad al negocio. Y, por supuesto, la capacidad de acceder a un talento mucho mejor en todas las y la circunstancias no, necesitan, necesitan, perder talento, talen, talen. no necesitan, se necesitan perder su talento porque la persona quiere iniciar una familia o porque debe. También es un en nuestra para hacer las cosas de esa manera. Es diferente. Te propuso contratar a personas con discapacidades para que trabajaran desde su hogar. Creemos apoyarnos en la tecnología y en Internet para desarrollar la economía global, y hoy día 90% de nuestro equipo son personas con discapacidades, jubiladas, personas refugiadas, personas de minorías sexuales y gran parte de nuestro equipo. That video was produced in October El video fue producido en octubre del año 2020 para recibir temas temas han estado operando por más de 12 años y actualmente tenemos más de 120 personas repartidas en más de 10 países en 6 continentes. Todas estas personas trabajan desde la comodidad, seguridad y convivencia de sus hogares y no tenemos oficinas físicas en ningún lugar del mundo. 60% de nuestros empleados son personas con discapacidades, 20%, son refugiados, 20 son refugiados y otro 10%, son, y otro 10 son personas jubiladas o de la tercera edad, LGBTQ y personas de otras minorías. Quisiera no darles algunas personas. De soy de Venezuela, ubicado en Sudamérica. En mis 20s fui diagnosticada con la tritis y síndrome de Sjögren, lo cual afectó mi movilidad y por lo mismo fue informada que no podía quedar embarazada. Pero por milagro, luego de años, logró completar mi embarazo. Y ahora tengo un niño de 8 años de edad. Pero el mismo afectó mis riñones, desarrollando un síndrome nefrótico, por lo que debo tomar medicación por vida. El haber sido seleccionada para formar parte de Gen Ashtim, especialmente en medio de esta pandemia, ha sido una gran oportunidad de crecimiento, una gran oportunidad de aprender nuevas cosas y desarrollarme en nuevas áreas en las cuales no había sido capaz de desarrollarme por las diferentes dificultades que he enfrentado. El ser capaz de ayudar a la comunidad discapacitada, demostrarle a todos con una frase que he aprendido en Jen Ashton en los últimos meses y ha sido, yo sí puedo. Y el ser capaz de crear a mi hijo de desarrollarse como un hombre es de bien. Son una de las grandes metas que tengo en mi vida. Y recuerden siempre, si sí se puede! Hola, mi nombre es Hola, mi nombre es yo, como resultado de una situación que sufrí, tengo una discapacidad visual. En el asistente comencé a trabajar supervisando el contacto con clientes y también entregando apoyo a nuestro CEO en esta área. Yo utilizo un lector de pantalla y utilizo una aplicación especial para poder operar el computador para poder realizar mis tareas de manera diaria. Unirme a la empresa Tenastim ha sido un placer para mí, ha sido realmente. Algo que me ha llevado a alcanzar la independencia financiera. He podido comprar mi primera casa y, de hecho, estoy esperando con ansias la manera en la cual pueda seguir mejorando, seguir aprendiendo y ser de ejemplo para otras personas. Hi, Margaret Hola, soy Teresa Margaret y yo trabajo como Ejecutiva de Apoyo al Cliente en Tieno y yo he podido apoyar a potenciales aprendices con sus consultas y dudas con respecto a los programas online. Yo soy parapléjica y en este momento tengo esta dependencia por causa de una gestión en mi columna, Vertebral y yo trabajo a través de un software de reconocimiento de voz en mi computador. Mi objetivo personal es llegar a ser financieramente independiente a pesar de mis limitantes físicas. Hola soy Belly y yo tengo una discapacidad visual. He trabajado en General Steam, donde comencé en el año 2009 como parte de su equipo y un año más tarde, yo fui contratado para realizar análisis y eventualmente llegué a ser gerente del equipo de calidad y también soy parte del equipo de desarrollo. Y en este momento, soy gerente de gestión de clientes y mi objetivo en la vida es poder ser la mejor persona posible y tener un impacto sobre aquellas personas con las cuales yo entré en contacto. Many of our PWD have been with us. Muchas de las personas que trabajan con nosotros, nosotros us, han estado con nosotros 10 años o más. Y de hecho, los ejemplos, los, los ejemplos que vimos han estado con nosotros por muchos años a pesar de las condiciones en las que viven. Y para recapitular el propósito de la existencia de Nashtim es conectar la tecnología y el Internet para conectar a comunidades marginalizadas a la economía global. Y, y por eso, más bien, nosotros hemos recibido reconocimientos y premios y el que nos da más orgullo es la certificación que recibimos en el año 2015 y desde entonces hemos estado en el ranking de los mejores del mundo entre los certificados cada año. Por último, pero menos es importante, es difícil. Que una empresa social sea sustentable a nivel económico, pero estamos agradecidos por haber podido hacer con negocio, incluso durante la pandemia. Nuestros clientes son empresas multinacionales y también entidades de gobierno. El 80% de nuestro negocio, de hecho, es adquirido en términos de que es lo que so significa que a nuestros clientes realmente no les interesa nuestro impacto social. Nosotros competimos en licitaciones abiertas de gobierno, especialmente en Singapur, y tenemos algunos contratos. A largo plazo, con clientes que a tres años o en diez años, that, incluso con los clientes ya a hemos estamos realizando un trabajo de sustentabilidad con el gobierno de Singapur, con ASEAN B -Lab y también con B-Lab Global. Señoras y señores, muchas gracias por su atención y por su tiempo. Ok, muchas gracias Tomás por tu presentación, muy interesante el trabajo que, que han hecho. Eh, a continuación, eh, les quiero presentar a nuestro segundo expositor, eh, él es Rodrigo Carvajal, gerente general de SECO Chile, eh, y de, vicepresidente de la red de empresas inclusivas eh, de SOFOFA en Chile, miembro de la junta directiva de la red eh, iberoamericana de inclusión, consultor en gestión y desarrollo de proyectos inclusivos, Responsabilidad Social Empresarial, Cultura Inclusiva, Gestión eh, y Administración de Proyectos para Personas con Discapacidad. Eh, SECO Chile, que dirige Rodrigo Carvajal, es una empresa social que brinda servicios de lavado de automóviles ecológicos a empresas en todo Chile y eh, en la actualidad ellos poseen 55% de empleados con, eh, en situación de discapacidad. Eh, le damos la bienvenida a Rodrigo y lo invitamos a, a darnos a conocer su eh, exposición. Adelante, Rodrigo. Hola, mucho gusto. Soy Rodrigo Garbajal, gerente general y fundador de la empresa Seco Chile. Quiero, primeramente, primero que nada, agradecer esta oportunidad que están dando para compartir con ustedes... Eh, mi emprendimiento inclusivo eh, agradezco mucho a Zero Project eh, creo que es una, una iniciativa tremendamente valiosa para todos nosotros quienes estamos involucrados con el mundo de la discapacidad eh, participé el, el, el, el año pasado en, en, en la premiación eh, fue un éxito la verdad fue, fue una experiencia muy valiosa que por lo demás la, la, la aconsejo a los nuevos emprendedores que están en busca, digamos, de, de apoyo, de cómo darse a conocer, de difundir su, su y compartir su emprendimiento. Seco Chile eh, se formó el año 2010 y, y tiene dos y tiene dos características bien específicas. Sin duda que, que está, está el tema con la discapacidad. Nuestro servicio principal es el lavado de el eco de vehículos. Eh, donde hay dos, dos características principales. Una es que se lava autos sin usar eh, nada de agua. Ah, eso eso es, una, es una gracia, digamos, y de ahí viene la ecología. Es un producto que fabricamos nosotros también eh, y permite eh, lavar y encerar eh, un vehículo eh, sin usar nada de, nada de agua, totalmente al seco. No hay combustibles... No hay electricidad, no hay equipamiento, digamos, es solamente el producto aplicado directamente en la carrocería y con ello se lavan los autos. Y por otra parte está el tema de la discapacidad, que es un poco el tema que vamos a abordar en esta presentación. Es sin duda un emprendimiento bastante innovador, es sustentable porque la verdad es que permite en el tiempo ir desarrollando esta actividad, eh, en el mundo, el tema del lavado de autos es, es, es un temazo, digamos, por, por los temas, justamente los temas de agua. Eh, por tanto, aquí hay un valor, eh, creemos que es importante, al poder, a, a, al permitirse lavar autos sin usar agua. El tema de la discapacidad nace producto de mi vida personal. Eh, yo tengo 60 años y nací con un problema físico, eh, producto de un fármaco, es la, es un fármaco que es la, la talidomida, eh, y eso, eh, bueno, afortunadamente mi, mi discapacidad es menor, no es algo grave, digamos, hay un problema aquí eh, en un brazo, eh, pero eso me ha hecho sensible, me ha hecho sensible a, a compartir, a conocer, a tratar de ayudar a, a personas en, en situación de discapacidad. Es por eso, como me decía Juan Carlos, y te agradezco Juan Carlos de esa presentación, porque efectivamente estoy ligado a, a, a varias instituciones eh, nacionales e internacionales, digamos, con los temas de discapacidad. Eh, también he participado como representante de Chile eh, frente a la Red Mundial de Discapacidad de, de OIT. ¿eh? Y como decía el vicepresidente de la Red de Empresas Inclusivas, en fin, o sea, estoy muy ligado a eso porque la verdad es que me nace hacerlo. Creo que es tremendamente importante eh, a partir de mi experiencia, a partir de mi foco, digamos, de, de mi entendimiento de mi vida como persona con discapacidad, poder ir, haber ido generando las herramientas que permitan a otros ayudarlos, que permitan a otros guiarlos para que puedan eh, emprender con empresas inclusivas. Eh, Seco Chile eh, comenzó muy lentamente, trabaja exclusivamente en, en, en lugares privados, no, no, no, no se puede trabajar en, en lugares públicos, y eso es justamente para asegurarnos de, de, de proteger a, a, a nuestros colaboradores, de proteger a nuestros empleados, o sea, no hacer de que ellos estén lavando autos en cualquier parte, digamos. ¿Eh? Hay un control muy estricto a diario eh, para que ellos puedan hacer un trabajo seguro. En cuanto a la discapacidad, viene es, es, es bien especial como el perfil, porque la verdad es que cuando yo quise formar en esta empresa, eh, no vencen los perfiles, la verdad es que eh, no vencen los perfiles, ¿por qué? Porque eh, la población eh, en Chile y en el mundo, en el mundo la verdad, eh, con discapacidad, por una parte es muy muy grande, pero por otra parte hay un tema que es muy complejo y es de que la educación está lejos de las personas con discapacidad. Me refiero a que la cantidad de personas que hay eh, con discapacidad que han podido tener acceso a la educación es muy baja. ¿eh? Eh, cada día vamos mejorando y eso es una gran cosa, pero sigue siendo muy baja. ¿eh? Eh, la verdad que ni siquiera manejo mucho la, las cifras porque no me gusta hablar de, eh, mucho de cifras, porque la verdad que normalmente las cifras que que con los antecedentes son bastante malas, digamos, son bastante crudas. ¿eh? Son, son, son, son, duelen un poco, o sea, que el porcentaje de discapacidad, la, la, cantidad, la poca cantidad de gente que hay trabajando. Bueno, Seco en Chile eh, da la opción de trabajo para cualquier persona. ¿eh? Da lo mismo mujer, hombre, eh, la edad, el tipo de discapacidad... Eh, hay de, de diferentes tipos de, de todo tipo de discapacidad y eso es muy especial porque uno cree de que a ver una persona eh, eh, que sigue eh, con una discapacidad severa física por qué no va a poder un lado de un auto yo tengo experiencia que sí se puede no en todos los casos por supuesto pero eso te da la oportunidad para que muchas personas puedan acceder, a este, a, a este trabajo. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que tiene SECO. ¿verdad? La persona no necesita estudios, no necesita eh, muchas cosas que saber. Lavar un auto es bastante simple, no, no hay nada muy, muy complejo en ello. Por tanto, eh, se genera finalmente una posibilidad muy amplia de que muchas personas pueden trabajar con SECO. Inicialmente, partimos con un grupo eh, casi al 100%, digamos, de personas con discapacidad. Eso generó algunos inconvenientes, por tanto decidimos de que Seco iba a tener también a personas sin discapacidad pues trabajando en, en, en la empresa. Ha sido una empresa que ha logrado un cierto éxito, no podemos decir que es algo maravilloso, pero creo que es interesante, ha logrado un cierto éxito, eso es importante. En la medida que nuestro país va mejorando eh, su calidad de, de, de inclusión en cuanto a nuestra sociedad, en cuanto a nuestra cultura, eh, afortunadamente el servicio está siendo paulatinamente mejor recibido por las empresas y por las personas y efectivamente se atreven a que una persona con discapacidad les la del auto y se dan cuenta de que esa persona simplemente hace un buen trabajo, que esa persona eh, todos los prejuicios que hay de por medio no existen ¿eh? que no va a llegar que, va a ser, que, que no va a hacer bien su trabajo que va a ser responsable que se va a enfermar que va a, a pedir muchas licencia médica en fin, no la verdad que eso no sucede, eso no ha sucedido con Seco. Seco tiene algunos antecedentes que son valiosos de comentar, por ejemplo, cero accidentes, cero accidentes. Ustedes no se imaginan la poca cantidad de licencias médicas que se cursan. O sea, con eso te demuestra un poco esa fuerza, esa energía, ese, ese agradecimiento de las personas con discapacidad por trabajar. Aquí yo les voy a mostrar eh, a continuación una, una, una pequeña presentación que va a ser, va, va a ser más o menos rápida porque ya lo hemos conversado, pero un poco la intención que tenemos nosotros como SECO en tratar de mostrar y, eh, bueno, invitar a, a nuevos emprendedores eh, para que se sumen eh, a, a los trabajos de SECO y sean parte de nuestra, de nuestra red de operadores. Esta es una presentación que está en inglés, así que va a ser un poco más fácil y habla un poco de que queremos hacer, eh, hacer un negocio innovador, eh, proteger nuestro medio ambiente, como lo decíamos, con un producto, con un producto que le permite lavar autos sin usar agua. Los antecedentes son bastante, bastante fuertes, digamos, ¿ca? y entendemos que para el año 2025 ya van a ser eh, 1.800 millones de personas que ahora no van a tener el acceso al 100% del agua, eso ya lo estamos viendo en algunas partes del mundo, por tanto, cualquier iniciativa que vaya en ayuda de este recurso natural es tremendamente importante. ¿Sí? Lo otro, como antecedente que ya es un poco antiguo, pero es cierto, es la enorme cantidad de agua que se desperdicia cuando las personas quieren lavar un auto ¿Sí? Pero aquí está la solución. Y la solución es justamente lavar un auto usando simplemente un paño y el producto que se aplica directamente a la carrocería sin usar una gota de agua. Ahí se muestran los productos, son diferentes productos que se utilizan en las diferentes partes del auto, como los neumáticos, los billos, qué sé yo. Eh, el producto no requiere eh, ninguna implementación, no requiere equipamiento. Así que es bastante fácil. Y queremos hablar de una oportunidad, no queremos hablar de discapacidad. Queremos hablar de habilidades que puedan tener las personas. Aquí hay un ejemplo de personas que están trabajando. Y llevan bastante tiempo algunos de ellos. Eh, tenemos el propósito de ser una empresa que contribuye a la igualdad de oportunidades. Eso para nosotros es tremendamente importante. Y nuestra misión es ayudar a crear un, un mundo más inclusivo, ayudar a las empresas a que entiendan la importancia de la inclusión, los valores que da la inclusión. ¿verdad? Tenemos muchos años de experiencia, como decía Juan Carlos, eh, hay un alto porcentaje de personas con discapacidad, no todos eh, no todos hay un modelo de trabajo que es flexible para ayudar a las personas con discapacidad. Tenemos algunos reconocimientos que un poco, eh, que, de la red de empresas inclusivas, de la SOPOPA, de ciudades de Chile, algunos reconocimientos también que son eh, internacionales. Y buscamos aliados en nuevos emprendedores que quieran y estén interesados en desarrollar el servicio de, de eco lavado Un poco de es eso. Nuestra conclusión es que queremos ser innovadores, sustentables y ayudar a las empresas a que este mundo sea más inclusivo. Eso es Sí, los agradezco mucho. Muchas gracias por este momento. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Rodrigo, por eh, tu exposición. Muy interesante el, el trabajo en Seco, chile. Eh, vamos a nuestra tercera expositora. Voy a presentarle a Cornelia. Cornelia es parte del equipo de Marien, eh, Farmacia Marien en, en, en Viena. Eh, y parte del de, de equipo, ¿no es cierto?, de Karim Simonich, que es, es la tercera generación, ¿no es cierto?, de una familia de eh, farmacéuticos en, en Viena. Eh, ellos han convertido, ¿no es cierto?, en una far, esta farmacia en un lugar innovador, ¿no es cierto?, y diverso. Eh, su, eh, es el principal punto de contacto de personas con VIH, ¿no es cierto?, y además personas eh, sordas. Eh, y, y prestan servicios, ¿no es cierto?, únicos para este grupo de, de personas. Eh, en el proyecto, Mariem, eh, la farmacia, Mariem, ¿no es cierto?, es una farmacia de barrio clásica en Viena, Austria, con más de 40 empleados y más de 100 años de antigüedad. Eh, debemos señalar también, ¿no es cierto?, que se ha creado aquí un entorno, ¿no es cierto?, y, una, y un entorno de capacitación, ¿no es cierto?, y cercanía sin barrera para las personas Sordas. Le damos la bienvenida a Cornelia, bienvenido y adelante con tu presentación. Hola a todos y muchas gracias por tener la oportunidad de presentar nuestro proyecto aquí. Mi nombre es Cornelia Tantac y represento al dueño de... Uh, Mariana Apotheke Vine en una pequeña farmacia de Viena y les presento nuestro proyecto respecto a la capacitación y la consejería para gente sorda. Nosotros somos una farmacia sin barreras en el corazón de Viena y tenemos un gran enfoque en la diversidad. Pueden ver nuestra farmacia aquí en la imagen. Y como pueden ver, es muy colorida, extraordinaria, y tal como nuestro equipo. Y como dije antes, estamos enfocados en la diversidad respecto a nuestro equipo y a nuestros clientes. Y ofrecemos servicios especiales para gente con, con VIH y gente sorda. Les quiero presentar proyectos y nuestros servicios para la gente sorda. En 2008, nuestro primer eh, aprendiz sordo empezó a trabajar en la farmacia. Lo pueden ver en la imagen. Empezó. Y cuando contratamos a David, empezamos a creer un mundo libre de barreras y lugar de capacitación para gente sorda. Eh, tenemos intérpretes de lengua de señas. Y en la capacitación de la farmacia entregamos también en, en, Material de aprendizajes libre de barreras y todo el equipo estuvo capacitado en lenguaje de señas. Se le ofrecieron cursos al personal y, y las competencias en, no eran suficientes. Contratamos a un segundo aprendiz sordo que podía enseñarle el lenguaje y la cultura e incluirlo a la comunidad sorda en Viena. Después eh, de CODAS... Estas son personas eh, oyentes cuyos padres son sordos y tienen las competencias para el lenguaje de señas. Así que el proyecto empezó a avanzar. En 2013, finalmente, nuestro, nuestro entrenamiento empezó a una farmacia en Eslovenia y ahora también trabaja como la primera el primer farmacéutico sordo de Austria, eh, atendiendo clientes sordos y oyentes. Por primera vez, en la gente en Austria podría entender, tener consejo completamente entendible en lenguaje de señas. Así que con los pacientes, con los clientes oyentes, tenemos intérpretes para por, de lenguaje de señas pagados por el ministro por el ministerio, y también tenemos consejerías en lenguaje internacional de señas, en diferentes lenguajes de señas, debido a que es profesional y fluido en al menos tres de ellos. Un año después, también empezamos en pequeños videos en lenguaje de señas austriaco, por ejemplo, en influencia, prevención del VIH o nutrición y salud. Y estos videos son gratuitos y accesibles para todos porque vienen con subtítulos en alemán. Pueden verlos en nuestra página web, marienapo.eu y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Y así es como realmente tratamos de involucrar a la comunidad sorda y ten, hemos tenido mucha retroalimentación positiva desde ellos. Así que aproximadamente hacemos 10 videos al año acerca de distintos temas. Entonces, también producimos videos para otras instituciones como Gibran en Punto TV. Es un portal de, de noticias de videos de la Federación Austriaca para los Sordos. Además, también Visitan clubes de, de, de lectura y de retiro para comunidades sordas y trabajan en estas actividades con personas sordas. Y dio talleres y charlas hacer en temas de salud para los mayores, pero también para los niños, como pueden ver en la imagen. En 2019, en el verano, invitamos a niños sordos a un taller en nuestro laboratorio y no jardín de hierbas para que pudieran aprender cómo hacer aceites o tés herbales. Y esto fue muy divertido y completamente libre de barreras. Y sí, también tenemos un, una carta que le entregan lenguaje de señas austriaco los últimos seis años. En los últimos años trabajamos mucho con proyectos con, con uniones o sindicatos sordos y otras instituciones y un ejemplo es un libro sin barreras para niños sordos en temas como primeros auxilios, qué hacer cuando están enfermos, que creamos en conjunto con educador con un educador sordo, este proyecto se esparso, tomó todo un año, pero al final creamos un muy buen libro que también podía puede ser pedido por eh, colegios, especialmente por colegios sordos. Y como ofrecemos estos servicios, especialmente nuestros videos y los talleres que hacemos con los, gente mayor, sorda y niños, estos servicios todos promueven la literatura de salud para la gente sorda. También estamos afiliados a la plataforma para, liter para la conciencia de salud, incluso teniendo una red más importante en, en y tener la oportunidad de empezar proyectos más interesantes y obtener nuevo contexto y esparcir el trabajo, lo que es una gran oportunidad para dar más atención a estos temas. Nuestra la posibilidad de transferir a todas, todas las farmacias podrían utilizar empleados sordos para expresar servicios libres de barreras a sus clientes y el Ministerio de Asuntos Sociales ofrece salarios y asigna intérpretes para lenguaje de señas En el futuro planamos el desarrollo de nuestra farmacia, sirva como un gerente de casos para que la gente pueda sorda pueda guiarse a través del sistema austríaco de salud porque es muy complejo y la gente pueden ver barreras de comunicación o barreras de algún otro tipo, es muy complejo el guiar eh, a través de este sistema, así que tratamos de entregar apoyo cuando es necesario en un, con una red de intérpretes muy fuerte y médicos, por supuesto. Ese es todo. Estoy muy agradecido por la oportunidad de presentar nuestro proyecto aquí y como dije antes, represento a la persona que está en la, en la imagen y estamos felices. Y si tienen alguna pregunta o están interesados en cooperar con nosotros, por favor, contáctenos a través del email y muchísimas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias a todos nuestros expositores por sus interesantes presentaciones. Vamos en este momento a iniciar el, el foro eh, con algunas preguntas. La modalidad del foro va a ser, eh, vamos a hacer una pregunta individual a cada uno de los expositores y al final una pregunta abierta para que todos la puedan responder. Vamos a iniciar la primera pregunta con Tomás, eh, y la pregunta, Tomás, es ¿qué ha significado el, eh, para el avance de, de su proyecto eh, la pandemia COVID-19 y cómo han enfrentado esta pandemia eh, eh, mirado desde la perspectiva del proyecto. Gracias Juan Carlos por la pregunta. Lo interesante es que el COVID-19 ha sido, de hecho, un evento muy positivo para mi negocio, porque nuestro negocio ha comenzado hace 12 años atrás, para emplear a personas con discapacidad. Y por causa de los problemas de desplazamiento y diferentes necesidades, comenzamos con una empresa que realizaba el trabajo remoto hace 12, casi 13 años atrás. Por lo tanto, estamos trabajando de manera remota en un 100% por muchos años. Por lo tanto, cuando vino el COVID-19 para nosotros, simplemente seguimos trabajando de manera habitual. Eso es lo primero. Y dado que estábamos trabajando de manera remota, decidimos que el negocio relevante para nosotros iba a ser el e-learning y los servicios de apoyo digital. Por lo tanto, nos concentramos en hacer el e-learning de manera muy temprana, hace 10 años atrás y también entregamos servicios de soporte como soporte de TI, gestión de bases de datos, programación, desarrollo web. Por lo tanto, todos estos servicios se volvieron mucho más importantes y mucho más demandados durante el COVID-19 y como resultado de esto en el año 2020, el primer año del COVID-19, nuestros ingresos aumentaron en un 50% y nosotros también seguimos eh, creciendo este año y para el 2022 nuestros ingresos habrán crecido en un 300% en comparación con la situación previa al COVID, por lo tanto hemos sido una empresa que ha tenido suerte en nuestra posición y no por causa de que tuvimos la visión de hacerlo, sino porque queríamos emplear a personas con discapacidades y ese fue lo que decidimos hacer. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Tomás. Eh, ha habido aquí una oportunidad para el negocio, pero sin lugar a duda también una oportunidad para las personas con discapacidad que han podido eh, trabajar desde su casa. Eh, la segunda pregunta eh, para Cornelia eh, Cornelia, ¿cómo, cómo ha recibido la comunidad eh, la iniciativa o el proyecto que ustedes han desarrollado? Cuéntanos cuáles han sido los efectos positivos para, para la comunidad que, que, que vive cerca de, de ustedes, no es sé, cierto, de la de vuestra farmacia. Thank you very much for your question, Juan Carlos. Gracias por la pregunta, Juan Carlos. De verdad comenzó lentamente, para ser honesta, cuando comenzamos con el proyecto, la comunidad de personas sordas lentamente comenzó a visitar nuestra farmacia porque la situación se estuvo de boca en boca, porque teníamos una persona trabajando en nuestra farmacia que era sorda y que se podía comunicar en el sistema de lengua de señas austríaco. Y Así como se corrió la voz y más y más personas con sordera vinieron a visitarnos. Nosotros también de manera muy intensiva, trabajamos en crear redes con, con centros de educación para personas con sordera en toda Austria y hicimos participar a la comunidad en diferentes proyectos también. Y de esa manera cada vez más personas con sordera vinieron y realmente nos dieron una retroalimentación muy positiva porque por primera vez habían tenido la oportunidad de realmente obtener información e información muy importante con respecto a los medicamentos, con respecto a diferentes temas de salud en su eh, idioma natural. Por lo tanto, esto no es algo que se use demasiado en el sistema de salud austríaco. No toda la información está disponible en la lengua de señas y realmente esto ha mejorado a lo largo de la pandemia, afortunadamente. Y sí, es el motivo por el cual nuestro proyecto ha tenido una retroalimentación muy positiva desde la comunidad y sigue teniéndolo. Gracias, Cornelia. Eh, gran, gran proyecto, gran... Gran trabajo el que han hecho. Bueno, en tercer lugar, la, nuestra pregunta para Rodrigo. Eh, Rodrigo, ¿cuáles son los objetivos del proyecto para los próximos años? Y ¿Es posible, Rodrigo, que de 55% de personas con discapacidad, una empresa como la suya tenga eh, 80 personas con, eh, personas con discapacidad? Bueno, muchas gracias, eh, Juan Carlos. Eh, gracias por esta conversación. Eh, bueno, mira, la primera, la primera vuelta como objetivo, bueno, uno tiene como un objetivo general que obviamente es ir, es ir eh, creciendo y poder participar en diferentes lugares. Nosotros en Seco Chile ya trabajamos en, en, en una cantidad importante de ciudades en, a lo largo de Chile, ¿ya? Desde, desde el norte hasta, hasta, de hecho, hasta Punta Arenas tenemos, tenemos trabajadores, ¿ya? Eh, y el objetivo nuestro, a mediano plazo, pero son cosas que ojalá que se vayan dando, digamos, no es, es poder, poder ver afuera, poder, poder eh, implementar nuestro, nuestro servicio de colaborado de vehículos con personas con discapacidad eh, fuera de Chile. Eh, junto a Zero Project y a, y a otras organizaciones, ya estamos haciendo, a, a, a, tenemos algunas conversaciones y esperamos en un futuro cercano poder eh, implementar nuestro servicio. Eh, como lo he explicado anteriormente, sí, eh, no es tan difícil. ¿eh? No, no, no, no, no se requiere mayor implementación, no se requiere mayores recursos, digamos. ¿no? Eh, las personas con discapacidad sí, efectivamente, están esperando por oportunidades. Y yo creo que cuando uno es un emprendedor eh, inclusivo, en este caso, debe pensar y debe atender a que en el mundo hay una cantidad enorme de personas con discapacidad que no tienen trabajo. Entonces ahí es, es un querido es, es, es, es tremendamente importante, digamos. Eh, y ojalá que, que, que en algún momento se pueda se ir dando. Con respecto a la, a la, a la segunda pregunta, Juan Carlos, eh, tú hablas de porcentajes. Mira, yo tengo, eh, tengo una visión encontrada al respecto. Cuando yo comencé con SECO, en, en algún momento seco eh, llegó a tener un poco más de 450 trabajadores, de los cuales eh, cerca del 55% eran personas con discapacidad. ¿Ah? Eh, o sea, eh, era muy importante. Cuando yo comencé este proyecto, eh, mi idea era de que todas las personas eh, tuvieran discapacidad, o sea, que fuera una empresa 100% inclusiva. Yo personalmente, eh, como ya se los comenté, tengo una, tengo una discapacidad física congénita, producto de la talidomía, y yo quería un poco eso, o sea, yo quería que toda la gente con, con, con discapacidad. Y eso se daba. Sin embargo, tuve algunas críticas, y eso es muy curioso, porque tuve críticas. ¿Por qué? Porque al tener todos los, los trabajadores con discapacidad, no se les generaba la, la inclusión, ¿me entiendes? No? O sea, la inclusión habla de que si yo tengo una discapacidad, yo comparto con una persona que tiene otra discapacidad, como también con una persona que no tiene discapacidad, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo me recuerdo que yo sacaba grupos de personas que chicos que eran con alguna discapacidad mental, por ejemplo, y los llevaba a un lugar a trabajar. Pero ellos no interactuaban con nadie más. Por tanto, no había mucha integración, ¿verdad? no había mucha inclusión. Entonces, de ahí que nosotros comenzamos a a, a dividir un poco, o sí. sea, a tener personas con discapacidad trabajando junto con, con las personas con, eh, con, sin discapacidad. O sea, yo creo que el MIRSE es tremendamente importante. Ahora, eso te lleva un poco la respuesta. La verdad es que a mí no me gustan las de, de porcentaje. Yo entiendo de que la ley eh, es, es valiosa y empuja a que las empresas se animen. Bueno, hay una, hay una presión porque hay una multa también de por medio pero que, que ellos lo hagan porque ellos quieren, sin importar tanto el porcentaje. La verdad que yo creo que en la medida de que cada uno de los puestos de trabajo que una empresa eh, esté ofreciendo, sean puestos inclusivos, o sea, sea para una persona, para un abogado con discapacidad, sin discapacidad, con, con lo que sea, da lo mismo. Yo creo que debe ser amplio. ¿eh? En ese sentido, entonces, no quiero amarrarme tanto, digamos, a... A, lo, a, lo, a los temas de porcentaje. Pero bueno, es, es, es interesante. Te lo agradezco mucho. Ok. Gracias, gracias Rodrigo. Eh, interesante llevar un poquito la pregunta al límite, pero hay un, un elemento muy importante en lo que tú nos aporta y es que esto no se trata de porcentaje, se trata de, de una vida inclusiva, y la vida inclusiva significa donde todos compartimos. Gracias, Rodrigo, por, esa, por la visión y por lo que nos aporta. Eh, a los tres, eh, Tomás, Cornelia, Rodrigo, una pregunta general. Solo en, este, en, en lo que le ha tocado vivir como proyecto, como trabajo, como empresa. Eh, ¿Dudaron algún, en alguna oportunidad de seguir adelante con sus proyectos? Eh, les pido que me, nos respondan en el mismo orden. No sé, partimos con Tomás. Por supuesto, nuestra empresa perdió dinero por seis años y recién en el año número siete comenzamos a nivelarnos, así que en muchos momentos en el tiempo realmente nos sentimos atrapados y por supuesto es muy fácil pensar acerca de simplemente alejarse, pero nosotros hemos podido superar esto en el año 7 y en los últimos 5 años. Hemos sido muy rentables, pero aún no nos hemos recuperado completamente con respecto a la inversión y espero haber recuperado la inversión el próximo año. Y la idea también es poder entregar 80 de la empresa a los empleados. Y ese es el motivo por el cual nosotros no hemos recibido inversionistas porque nosotros no queremos vender las acciones a otras personas, queremos que las acciones sean de los empleados. Perfecto, muchas gracias Tomás. Eh, Cornelia, ¿nos, nos cuenta si han tenido alguna oportunidad, han dudado, seguir adelante. Honestamente, realmente nunca nos cuestionamos el proyecto. Tal como lo dije anteriormente, quizás fue eh, que fuimos algo impacientes al inicio porque quisimos comenzar un proyecto muy, muy grande desde el inicio. Teníamos muchas cosas en mente, muchos planes. Y comenzaron realmente muy lento. Y pensamos, bueno, está bien, no podemos. A llegar hacia la comunidad de personas sordas. Pero una vez que logramos, después de años de trabajo, vimos que cada vez más personas con sordera se acercaron a la farmacia y cada vez más proyectos se desarrollaron. Y de esa manera se movió todo muy rápido. Y fue realmente muy, muy bueno ver, muy agradable ver cómo cuántos proyectos y muchos proyectos diferentes se pudieron desarrollar a través de nuestros farmacéuticos y farmacéuticas y que hay muchas personas con sordera que empleamos y que hemos contratado y que hoy en día tenemos otra persona que es aprendiz y es muy bueno que las personas conozcan nuestra farmacia en toda Austria y que las personas con sordera de manera activa quieren enviar sus... Lo siento, lo siento Realmente quieren Quieren trabajar en nuestra farmacia Y eso es algo que nos encanta Y que ha sido muy Muy bueno como parte de los objetivos Del proyecto Gracias Cornelia eh, Rodrigo eh, eh, ¿A usted le me ha ocurrido en alguna oportunidad eh, el Cuestionarse esto de seguir adelante Con el proyecto? Eh, sí, sí, sí, sí, sí, mucho. Mira, CECU eh, Chile tiene 11 años ¿eh? de vida, o sea, estamos hablando del 2010, ¿eh? y bueno, eso fue una parte, o sea, hace 10 años la situación eh, de la inclusión, eh, el interés y la preocupación por el Estado era to es totalmente diferente a lo que es hoy día. ¿eh? Yo creo que en ese sentido eh, la ley ha visibilizado, mucho la ha ayudado a visibilizar y a entender un poco más la discapacidad. Ahora, nuestra sociedad no es inclusiva, eso, eso eh, tengamoslo claro, digamos. ¿eh? O sea, podemos hablar de los temores, podemos hablar de los prejuicios, ¿eh? y lo que ofrece Cengo Chile es tan simple como lavar un auto. Entonces uno dice, bueno, pero aquí no hay problema. Pero sucedía de que la gente decía, bueno, pero es que si hay una persona que va a lavar mi auto, que es un auto caro, pongamos el ejemplo, eh, ¿y qué pasa si lo raya, si le hace algo? Eh? O nosotros trabajamos, por supuesto, en los estacionamientos de, la, de las empresas, eh, ¿y qué pasa si hay alguna, algún tipo de accidente? ¿no? Entonces, bueno, el prejuicio, el prejuicio que, bueno, todos hemos hablado por, por tanto tiempo de los prejuicios, efectivamente lo existen. Y había un, había un rechazo decía, ¿sabe que Ok, me parece bien la iniciativa, pero esperemos que lo que pasa, ¿eh? Eh, no quiero aparecer en los diarios porque mi gerente atropelló a una persona con discapacidad, y el seguro, y la prevención de riesgo, todo en un prejuicio, pensando pensando en que aquí va a haber un problema. Afortunadamente, con estos, 10, en estos 11 años de, de, de, de trabajo, no hemos tenido accidentes. ¿eh? Cuando nuestra media, bueno, nuestro PIC fue de sobre 400 empleados, pero nuestra media fue, no sé, 250 o 300 empleados. O sea, una empresa que tiene una cantidad importante de personas con discapacidad que en 11 años no tenga accidentes, yo creo que es un antecedente muy valioso. Pero como te decía, estamos en una, en una sociedad que no es tan inclusiva que afortunadamente va dando pasos eh, para ser mejor, más inclusiva, va mejorando pero es difícil, por tanto, efectivamente, especialmente al principio dudamos mucho de poder continuar. Pero bueno, seguimos, seguimos vivos, digamos, y, y esperamos poder seguir creciendo y ayudando a todas las personas con discapacidad a que tengan un trabajo digno, un trabajo decente. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por esta linda jornada, esta interesante sesión de crear trabajo inclusivos. Creo que Aquí hay testimonio, ¿no es cierto?, de, de, de trabajo eh, que se ha hecho en torno a lograr este objetivo. Eh, partimos la sesión, ¿no es cierto?, con la primera exposición, eh, hablando de un empleo virtual, ¿no es cierto?, creando un ambiente en torno a un empleo virtual que se pueda hacer desde la casa, ¿no es cierto?, pasamos también, ¿no es cierto?, por la linda experiencia de la farmacia, ¿no es cierto?, en Viena, con... Eh, con personas eh, sordas, ¿no es cierto?, para terminar con, con la exposición, ¿no es cierto?, de seco, donde de, también tenemos la incorporación de personas con discapacidad, un porcentaje muy alto de personas con discapacidad, felicitaciones por eso, ¿No es cierto? Que hoy día están integradas, ¿no es cierto? Y están trabajando. Eh, hay temas muy interesantes, hay proyectos con los cuales hay que seguir avanzando, ¿no es cierto? Les damos las gracias. Por eso, no solo en nombre de esta jornada, en nombre de esta sesión, sino también en nombre de quienes se han beneficiado y en nombre de quienes son parte de la comunidad que miran estas buenas prácticas, ¿no es cierto? Y de alguna manera se incentivan a seguir trabajando en torno a la inclusión. Eh, al finalizar, eh, quiero darle el agradecimiento a Tomás, eh, a Cornelia, a Rodrigo, ¿no es cierto?, por sus exposiciones, también el agradecimiento a Ciro Project, ¿no es cierto?, por dos, por dos eh, temas muy importantes, uno por darnos la oportunidad de hablar de inclusión, ¿no es cierto?, y otro por, eh, por trabajar por un mundo sin barrera. Eh, por mi parte, muchas gracias a todos y a todas, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.